Esto es un directo y estamos pues en, en, en estos momentos hablando sobre LinkedIn. Vamos a empezar a hablar sobre, sobre LinkedIn. Mi nombre es eh, Juanjo Amengual y, y estamos en este directo para comentar en directo en YouTube, en TikTok y en, obviamente, LinkedIn, para hablar sobre el posicionamiento en las redes sociales, sobre todo en LinkedIn, posicionar. Bueno, antes que nada me voy a presentar. Eh, llevo desde el 88 en marketing, comunicación y ventas y orientado sobre todo a marketing B2B, que es el marketing de empresa a empresa. Y en este webinar en directo podéis comentar lo que queráis, tanto si estáis en un canal o en otro, yo intentaré pues contestar. Veo pues a través de Restream todas las preguntas que me hacéis en directo o también las preguntas que podáis hacer en, en diferido, después de haberse quedado grabado tanto en LinkedIn como en este caso en en tiktok o bueno en... dicho esto vamos a intentar ser en media hora vamos a intentar hacer eh, explicar lo que quiero explicar aquí que es cómo posicionarnos en linkedin en, en, en mi opinión linkedin es una herramienta es la única gran base de datos es la única gran base de datos profesional además de ser un excelente buscador donde Teniendo en cuenta que el LinkedIn Business to Business es a largo plazo, o sea, el decisor en Business to Business no se decide en un minuto, se decide al cabo de, de cierto tiempo, de, de varios impactos, cuando se genera demanda, de varias veces que te ha visto, te ha contactado. Entonces, el LinkedIn es una herramienta para... Poder posicionarnos como como marca antes que nada deciros que en B2B pro, b2b pro es puedes optar a las tres opciones tanto a la formación con la mentoría como a la mentoría en sí como por supuesto también a la opción de que gestionemos el linkedin de empresas que es lo que hacemos desde el año 2007 concretamente vale pues eh, dicho esto las preguntas las podéis hacer cuando queráis, en el sentido de que está a vuestra disposición en este directo. Si queréis comentarme si se oye y se ve bien en estos momentos en los canales que he comentado, lo podéis hacer simplemente escribiendo abajo y seguramente podré ver lo que estáis comentando y os podré responder mientras estoy hablando sobre, sobre cómo posicionarnos en LinkedIn. Eh, lo que voy a decir es genérico. Obviamente, cuando nosotros estudiamos un caso, eh, lo analizamos, eh, vemos a ver qué posibilidades hay y luego lo adaptamos a cada cliente, porque cada cliente tiene unas necesidades de posicionamiento y tiene un cliente objetivo diferente. Eh, según el chico, el juguete que dicen aquí en mi tierra, es importante tenerlo en cuenta, por lo cual... Es difícil hablar en genérico cuando la audiencia que va a ver hoy en directo, que lo está viendo en directo y lo puede ver en diferido, pues hay desde consultores, grandes empresas o incluso marketers que bueno, simplemente vienen a formarse, y lo cual yo también lo hago cogiendo ideas de ahí y allá. Lo que te voy a contar aquí es fruto de la pura experiencia. Nosotros gestionamos, hemos gestionado más de 300 o 400 perfiles, permanentemente estamos gestionando pues, 20 30 a la vez eh, con un equipo, entonces tenemos esa experiencia de ver lo que funciona y lo que no. Sí sabemos lo que no funciona en posicionamiento y lo que no funciona en posicionamiento es el automatismo el tratar a todos igual el hacer cosas que bueno que son insulsas obvias demasiado demasiado quizás eh, largas en contenido por, por varios motivos entre otras cosas porque los decisores de compra son gente muy ocupada y después también hay que tener en cuenta que eh, aparte de que, la, que los decisores de compra son gente ocupada eh, tienen pocos minutos para leer y quieren algo con bueno, con un poco de chicha. ¿vale? Voy a saludar aquí a la gente que se va incorporando. Hola, Tere. Gracias por estar en este directo. Pues preguntarme lo que quieras. Eh, voy a seguir un poco el, el guión y luego pues, vamos viendo. Aquí está mi perra que quiere salirse, o sea que voy a hacerle caso. Para oh, que veáis que es un directo. Ahora Voy a cerrar y acto seguido va a intentar volver a entrar. La, me la conozco como si la hubiera parido. Dicho esto, eh, lo que sí es claro, que LinkedIn, para posicionarnos como marca, sea cual sea nuestra marca, tanto si somos profesionales, abogados, directores generales, eh, jefas de venta, etcétera, etcétera. Hola, Oriol, buenos, buenos, buenas tardes, porque estamos en directo. Eh, tardes, noches, ya, casi noches. Uh, entonces, luego sacaré la perra para que, que la veáis si, si, si molesta un poco. Entonces, para posicionarnos, en, en B2B, lo que quiero comentar aquí es que hay que hay que buscar el largo plazo y lo que intentamos en el largo plazo es que nos vean en diferentes momentos entonces insisto linkedin es una gran base de datos profesional la única donde tú puedes segmentar por cargo etcétera etcétera también tengo que decir que no están todos los que son ni son todos los que están y también tengo que decir que nuestra realidad nos dice que los grandes decisores se meten poco a linkedin no es una droga no es como instagram tiktok con los chavales ociosos con lo cual Dicho esto, me permito deciros que hay en marketing, cuando veis a alguien de marketing que tiene muchos likes con unos, unas obviedades que son de cajón, dices, bueno, y que ¿lo estaré haciendo mal? No. Cada chico tiene su juguete, entonces a esa gente le escucha y le lee gente ociosa que seguramente quiere aprender a hacerse millonaria en una semana y le aplauden como tribu que son de esa gente. Nosotros sacamos un, un contenido y igual tenemos cuatro likes, no hay que desesperar, hay que mirar la calidad. Entonces, al final lo que decía es que LinkedIn es una herramienta para posicionarse a muy largo plazo. No es un no es un, no es un sprint, es un maratón. Entonces, yo lo que quiero es dentro de cinco años que me posicionen como, como una marca relevante, como una persona relevante, como una empresa relevante, por esto, esto y esto. Y esto se consigue picando piedra sin cejar. Cada día, cada día, cada día. ¿En qué consiste ese cada día para posicionarse? Bueno, hay tres grandes, hay grandes frases, está claro, hay tres grandes fases. La primera es, primero, analizar bien eh, cuáles son nuestros valores y quién es nuestro cliente. La primera es el perfil, es la columna vertebral. Eh, nosotros lo que vamos a hacer, lo que hacemos en LinkedIn es que nos vengan a ver, que vengan a ver nuestra, nuestro perfil. Es como si fuera nuestra página web, pero pues todo a 100. ¿Por qué? Porque LinkedIn no es una página web. No nos permite hacer, según que virguerías, que un diseñador web pues, se estiraría de los pelos, porque no nos permite hacer prácticamente nada. Salvo poner una carátula aquí detrás, una foto guapa, un titular y posiblemente marcar dos o tres posts fijos, poca cosa más. Pero vamos a intentar que nos vean a base de contenido, a base de visitas al perfil y también a base de, de visitas eh, a nuestro perfil de empresa, por supuesto. Y también a base de mensajes de contacto. Entonces ya se han quedado con nuestra cara. Cuando digo mensajes de contacto hay que ver qué mensajes, no vale de todo hoy mismo pues yo me dedico a hacer planes de marketing y un chaval que de una agencia súper enorme me dice que nos ayuda a hacer planes de marketing yo he dicho oye los automatismos los carga el diablo y se ha enfadado es que hay que segmentar y saber a quién se le envía eso nos podemos equivocar sí pero no hay que escupir un poco a troche y moche porque eso no es marketing entonces linkedin hoy está saturado hay un montón de gente haciendo cosas pero no hay que cejar, no por ello hay que abandonar. Insisto, es la única gran base de datos segmentada por cualificación profesional o con cargo profesional, sector de empresa, etcétera. Hay que estar. Son las páginas amarillas. ¿Cómo estar? ¿Cómo posicionarnos? Bueno, es un buscador. Si miramos el largo plazo, hay que hacer una estrategia. No, lo que no podemos hacer es meternos en LinkedIn como un elefante en la cacharrería y al cabo de 15 días, y, y bueno, pues, eh, pues efectivamente, eh, funciona. Nos comenta Oriol que lleva muchos meses picando piedra, y, se, y lo sé, y ya vemos los resultados, pues los followers van subiendo sin parar, todo llega, así es. Entonces, Y más followers significa que esta gente te sigue, oye más tus comentarios, te tiene más presente, y el comprador en B2B no compra hoy, pero igual dentro de dos años o dentro de un año y medio, porque estamos hablando de que un comprador tiene un momento de necesidad y un momento de interés. Yo tengo interés, pero la necesidad no la tengo hoy. Pero si te he visto varias veces, me gusta lo que he visto, has conectado, me envías un mensaje de Navidad y estás presente en la mente del consumidor en la cabecita, al final, cuando yo quiera tenerte de referente, porque te has posicionado y has hecho un trabajo de largo plazo, de maratón, no de sprint, voy a pensar en ti y no será extraño que como eh, empresa profesional que quieres posicionarte, te llame por teléfono, que luego se, si el procedimiento no, no se sigue en LinkedIn de venta. Por teléfono, por mail, por videoconferencia o en persona. ¿Por qué no? Entonces, todo eso no es fruto de la casualidad. Hay que hacer que las cosas pasen. Eso se lo decía yo a mi hijo cuando era pequeño y se la ha quedado. ¿eh? Hay que hacer que las cosas pasen. Pero no hay que frustrarse. Hay que tener resistencia a la frustración y decir, es que me he metido en LinkedIn, he estado 15 días y no he conseguido una venta. Normal. Es que si consigues una venta, ya me llamas y me explicas el truco. Normalmente no es así. Entonces, eh, insisto, hay tres grandes pilares. El primero es el perfil. Entonces hacemos ese análisis. ¿Quién eres? ¿Por qué tengo que comprarte a ti y no a tu competencia? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Cuáles son tus pilares? ¿Haces qué? ¿Cubres qué necesidad? ¿Desde cuándo? ¿Cuáles son tus fortalezas más básicas? Eso, pasado por el Tourmix y reducido a 15 palabras. ¿Por qué? Porque la gente no lee más allá de lo que es el primer pantallazo del móvil. Y tenemos 8 segundos para que alguien entre, que igual es un comprador nuestro, y si no entiende un pimiento y un carajo se nos va volando a otro lado y hasta luego Lucas, no lo volvemos a recuperar. Por eso es muy importante que cuando aterricen en este móvil y posiblemente en un fijo, sepan de qué va nuestra historia, por qué somos unos cracks y qué nos diferencia del resto de la competencia. Eso hay que trasladarlo, con diseño, con palabras o con alguien bailando si hace falta, en la portada de esos 8 segundos de nuestro perfil qué proponemos y qué necesidad. Segundo punto del análisis es quién es nuestro cliente. Y no, nuestro cliente no son todos. Posiblemente, en LinkedIn, nosotros lo que hacemos es tocar colaterales, porque es muy probable que el director general y el CEO ni estén ni se le espere. Y es muy probable que a lo mejor se sienta a hacer un café con el director financiero y el director financiero le diga, este abogado o esta empresa lo he visto y creo que nos puede servir. Entonces, el elemento colateral es importante, no solamente para llegar al cliente que nosotros queremos llegar sino también porque es un prescriptor posible dentro de la empresa. Nunca hay un solo decisor, siempre hay varios. Entonces, la idea de saber quién es nuestro cliente no es exactamente un director comercial, o un director de compras, mejor dicho, que de una empresa concreta. Hay un elenco de posibilidades y luego técnicamente, para llegar a ese director de compras, habrá que pasar por uno o dos contactos más porque así funciona LinkedIn. El segundo paso, dicho, el perfil, dicho esto, el perfil, insisto, tiene que estar resumido, todo lo que hacemos, lo bueno, usar imágenes, de manera que si entran en ocho segundos sepan que somos los mejores y que queremos transmitir esa imagen. Punto dos, el tema del contenido. El contenido sigue siendo el rey, más que nunca, para mí eres lo que posteas y yo creo que debido al algoritmo, si nosotros publicamos algo hoy, eh, dentro de tres días posiblemente se haya desnatado si no hay likes, etcétera, etcétera. Entonces, es eh, posiblemente el, el, el tema sea ese, que hay que generar contenido de valor y bueno. Aporta Oriol que dice que entiende que LinkedIn es más como una herramienta de creación y mantenimiento de marca en el mercado. Sin duda lo es, Oriol. Te lo compro, pero sin, sin dudarlo. Quizás puede traer alguna venta, pero en el sector en el que está Oriol el valor de la marca es más importante que una simple venta. Sin duda. Hacemos branding. Por eso estamos hablando de posicionamiento. Estoy seguro que a base de golpear, mantener la marca en el mercado con LinkedIn, que nos vean un contenido aquí, otro allá, un contacto, tal, al final el decisor nos tiene en la mente del consumidor. No nos olvidemos que Coca-Cola realmente, eh, todo el mundo conoce Coca-Cola, pero no por ello deja de hacer publicidad. ¿Por qué? Porque si deja de hacer publicidad y esto es de, de, de se dice, se cuentan las escuelas de negocio y es verdad, deja de estar presente en la mente del consumidor y no venderían las cantidades de de, de chispas de la vida que venden actualmente. Entonces, el branding es también largo plazo. Hay que estar. Entre otras cosas, porque si no estamos nosotros dando la vara de que somos posicionados en esto y somos esto y hacemos esto y somos buenos, si no lo contamos, vendrá la competencia y lo contará. Con lo cual, yo te compro, Oriol, lo que, lo que comentas. No hablamos de una simple venta, hablamos de que ser un referente en el sector. Y para ello hay que mover. Hay que mover, tenemos que mover ese contenido, de eso que hemos hecho bien, ese, esa incorporación de una gran empresa que estamos cogiendo gente, estamos viendo bien. Siempre digo que hay un truco ¿no? pequeño, que es decir, que estamos co contratando gente porque nos enseñan por todo, pero es un pequeño hack que tampoco recomiendo necesariamente. Aunque en la mente del consumidor final, de nuestro lector, cuando una empresa contrata gente es porque va bien. Y eso también funciona como, como impacto, ¿no? O sea, teníamos el análisis de quiénes somos nosotros, de quién es nuestro cliente teniendo en cuenta todo esto. Y el tercer punto que va a marcar nuestro contenido, que es el tercer pilar, es qué necesita nuestro cliente. En general, cada tipo de cliente tiene unas necesidades. Nosotros no le vendemos a alguien eh, directamente eh, un 4x4 para ir por una finca. Le vendemos seguridad porque la altura da seguridad. En este, en este estilo, normalmente, eh, ¿Qué tiene que ver un director de recursos de una multinacional a un director de compras o a un director de marketing? Tienen necesidades en general completamente diferentes. Posiblemente el director financiero quiera ahorrar costes, el director de marketing vender más y posiblemente el director de compras pues, querrá las mejores compras y no querrá problemas. Entonces, a cada uno tenemos que dirigirle con un mensaje para posicionarnos sobre él totalmente diferente. Eh, he puesto siempre muchos ejemplos, pero bueno, una consultora cliente nuestra, pues en su, en su día estaban atacando eh, el director, el propietario de un tipo de empresa que tenía como principal necesidad ganar más dinero, pero resultaba que la gerente de esa empresa era su mujer, son empresas pequeñas, pero muy potentes en facturación, y su pupa era ganar tiempo, no dinero. Entonces se estaban dirigiendo a la presunta decisora de esa empresa, diciéndole vas a ganar más dinero, cuando lo que quería era ganar tiempo. El mensaje cambia radicalmente a la hora de prestar atención. Eh, tenemos pocos momentos para impactar y hay que estudiar much, muy mucho el qué. Entonces, vamos al contenido. Tercer pilar, hemos visto el perfil, hemos visto lo que es el análisis del perfil, quién, cliente. Y el segundo pilar es el contenido, Perdón, no el tercero. Eres lo que posteas. Lo que posteamos es lo que somos. Para ser breve, porque esto es un webinar de 30 minutos y luego habrá preguntas, si, si hay alguna o algún comentario, que son muy enriquecedores, gracias Oriol y Tere. Y Tere. Y para ser breve, deciros simplemente que, para mí, el contenido es, si el cliente te ha dicho qué necesita, aunque sea ver un catálogo, ver un vídeo o que le solucione cómo solucionar el problema X, legal, no, el que sea, si eso te lo da la experiencia y sabes ese top 10 que yo llamo de qué es lo que quiere saber de ti el cliente, pues ese es el contenido que tienes que dar. ¿Y cuál es el contenido que hoy funciona? Eh, tres puntos importantes. Para mí, el del marketing americano que es el 555, five, five, five que son cinco palabras de cinco frases cada una que entienda un niño de cinco años. Me remito a esto y a los ocho segundos en el cual alguien está en un trasto como este. Porque cuando hacen así ya se han ido, con lo cual en la primera pantalla hay que darle en la frente y decirle claramente con pocas palabras, de manera muy breve y simple, por qué tendrían que seguir interesados en nosotros. Esto es una soflama de marketing muy antigua que se llama AIDA, atención, interés, deseo y acción. Pero hoy, con la infoxicación que tenemos todos y con la cantidad de, de, de, de saturación que hay, eh, eh, coge más interés todavía la AIDA, porque si no captamos en esos 4-8 segundos, se nos va, posiblemente para siempre. Estamos perdiendo un cartucho muy importante. El 5 five en España podría ser 333, tres frases de tres palabras, cada uno que entienda un niño de tres años. Voy a hacer un muro, voy a subir las pensiones, pues lo mismo, pero adaptado a cada empresa que tengamos. Eh, para mí también hay una frase que es el kiss, "Keep it simple and straight", que es hazlo simple y directo. Yo siempre lo pongo al revés, el "Keep it simple stupid". Pues es lo mismo, hazlo simple y directo. El tercer punto es la famosa inteligencia artificial que nos va a sacar a todos de pobres. Ahora hay un hype. Y salen expertos debajo de las piedras de qué maravilla. La inteligencia artificial es que te permite incluso ir a orinar por ti. Es una broma lo que digo, pero es así. Estamos fascinados. En marketing B2B hay un elemento muy importante que es la confianza. ¿Contra quién ha empatado este para que yo le compre durante mucho tiempo un servicio o un producto B2B? Yo ahora mismo, con ChatGPT o el Sum Sum Corda, podría hacer un blog por escrito que hable de centrales nucleares, de cualquier tema que me digáis. Y parecería que sí. La diferencia hoy, salvo que sea algo material que se vea, que puede ser el caso, la diferencia hoy es que nos vean. Y que nos vean si puede ser en directo. Porque de momento, este año por lo menos, el que viene y el otro habrá avatares que van a hablar en nombre del robot y al final no sabrás si es una persona o es alguien que lee algo de una inteligencia artificial. Y detrás no hay más que un chaval de seis años programando simplemente pidiéndole cosas a la inteligencia artificial. Que parece que ahora con los prompts se han inventado la rueda y parece que haces la fórmula de la Coca-Cola cada vez que haces un prompt cuando es simplemente una búsqueda que no requiere más que pff, un aprendizaje sencillo. Lo que quiero decir con ello es que el audiovisual, el que nos vean, será es el elemento diferenciador de confianza. Y ahora mismo estoy en directo, son las 19.48 y me abro completamente a cualquier tipo de pregunta y puedo explicar mi know-how, mi expertise y puedo contestar. Y ahí uno podrá decir, Juanjo Amengual no tiene ni idea o Juanjo Amengual parece que sabe algo. Eso genera confianza a la hora de pensar en mí como marca. Pues lo mismo digo, habrá que atarse los machos y si es posible fuera de agencia, dentro de casa, formar a alguien para que sea... El comunicador del producto, porque una agencia jamás sabré tanto, sabrá tanto como vosotros, como, como vuestro producto, ¿no? También es verdad que puede ser que haya un trabajo de agencia que apoye, pero el contenido lo genera la empresa. Yo no sé de, de derecho fiscal, no sé de, de decíamos antes, de, de, de, pues de jamones o no sé de, de, de centrales nucleares. Las agencias o los consultores no podemos saber. Nosotros, bueno, en, en, podéis ver si queréis aquí abajo sale pues la mentoría en b2b tenemos todas esas posibilidades y lo explicamos de hecho hay un webinar completo en b 2 bproclub de 30 minutos aproximadamente donde también me explico sobre este tema ¿no? lo que lo que quería comentaros es que el segundo pilar es el del cliente el del contenido y ya, van, ya, ya vamos para el tercer pilar vamos para bingo que es el contacto eh, eh, Hoy mismo os decía el caso de una agencia que tiene muchos premios que ha contactado conmigo para venderme planes de marketing cuando yo en mi perfil digo que hago planes de marketing. Y cuando le he dicho esto, de que le he dicho, oye, las eh, los automatismos le os carga el diablo. Pues me ha dicho de todo, digo, es que no, no entendemos que estamos un poco saturados. Por eso eh, me pregunta cómo sabemos que no soy un avatar. Tengo la prueba definitiva. Uca, mira aquí. Y ahora, sujétame el cubata. Esta es la prueba definitiva de que no soy un avatar. Porque puede haber avatares de persona, pero de momento avatares de perro, de perra y de persona a la vez, de momento no hay. Bueno, ahora ya sabemos que no soy un avatar. Lo digo porque en mis vídeos suele salir esta energúmena, porque los hago cuando tengo tiempo libre para sacarla a pasear y ahora me está presionando para ello. Además, está probado que los vídeos con perros tienen más likes, más compartidos y son más vistos. Por lo cual, vamos a hacer acabar el vídeo el posicionamiento con la puñetera perra, que como veis me quiere mucho. Vale, entonces, yo creo que ya os he convencido de que no soy un avatar. Espero que ladre un poco para ver que efectivamente no hay nada sujeto al azar. Entonces, dicho esto, sigo hablando de lo que es el, el contacto. Vosotros imaginaros que estáis, pues, oye, estáis en estos momentos en una fiesta, en un networking... Y en ese networking, pues, hay directores generales o compradores de vuestro producto o servicio. Evidentemente, no vamos a ponernos un cuchillo en la boca. Hola, soy yo, me quieres comprar. Esto no funciona así. La venta siempre es persuasiva y a largo plazo. Pero, hombre, una tarjetita, ¿eh? Una tarjetita. Este soy yo, soy Juanjo Amengual, de NCM, generamos ingresos y posicionamiento a las empresas a través de marketing B2B, de planes de marketing, gestión de LinkedIn. Bien, pues nos hemos presentado, se han quedado con nuestra cara y simplemente hemos dicho, hemos dicho eso, el elevator pitch. En mi caso, pues generamos potenciales clientes y posicionamiento en empresas a través de planes de marketing y gestión de LinkedIn y otras herramientas B2B. He contado, como veis, la necesidad que cubro desde el año 88. La fortaleza y luego la parte divertida que es la perra. Nada, entonces... El contacto inicial es simplemente, entendemos, y funciona así realmente, entendemos que el contacto inicial se tiene que hacer, eh, Oriol está tirando a dar, eh, ya me ha, me ha preguntado dos cosas, Oriol, Oriol, ya he sujetado el cubata dos veces. Entonces, la tercera es que efectivamente con el contacto inicial se genera simplemente algo de cortesía. Que hay gente que no entiende LinkedIn, que es para contactar, no ha entendido un pimiento. LinkedIn es para generar contactos profesionales, en una red que se llama LinkedIn, que es para lo que sirve. Entonces, si queremos posicionarnos, que te vean, QTV, cuantos más contactos hagamos, que luego vengan al perfil y vean que somos interesantes o no para ellos, de todo hay en la viña del señor, pues mire sobrejuelas mejor, más exposición. Este webinar en directo hablaba de posicionamiento. El posicionamiento es que nos tengan en su mente y luego trabajar el lifetime value, el largo plazo como comentaba hace un rato en este directo, es que si yo me presento, pero luego felicito la Navidad, como hacía Isidoro Álvarez en paz, descansa, el corte inglés, que siempre lo pongo como ejemplo a seguir en carta y papel, por cierto, que es un buen elemento diferenciador hoy, por cierto, porque todo el mundo lo hace las cosas igual, venga, todo el mundo igual, igual. Entonces, a largo plazo tengo que establecer una estrategia de un segundo y un tercer contacto, o un cuarto con un buen contenido. No solamente la Feliz Navidad, sino algún contenido que sea relevante para ello. Y en la estrategia de contacto está casada muy mucho con el segundo pilar, que era el contenido. Entonces, para resumir, y no irnos por peteneras porque en hora española son las 19:53. Eh, eh, creo que está cenado. Está creo que ha cenado, por eso viene a verme. Vale. Entonces, para resumir, LinkedIn es que te vean, es una gran base de datos profesional. Si hacemos contenido relevante y contactamos con más gente a lo largo de un largo plazo, ¿acabarán posicionándonos como quieren? Una cosa importante es que nosotros eh, no nos posicionamos, nos posiciona el cliente. Y el cliente nos posiciona por lo que ve, oye y las veces que nos ha buscado. E importante también es que es la multicanalidad. El comprador hoy en B2C y en B2B no está solo en LinkedIn. Yo el otro día me fui de verdad a una fiesta donde había gente de mi edad, de 50, más o menos, y había directivos, grandes empresas. Yo creo que de los 60 que había, había tres en LinkedIn. Yo el tarado de turno, que soy el que más estoy, pero los decisores no están todos en LinkedIn. Hay que atacar a un sector multicanal. Está multicanal. La gente recibe un contacto en LinkedIn, lee un contenido relevante en LinkedIn, Luego busca en Google, te encuentra, o busca en Google Maps, o busca en YouTube, o le sales en el, en el mundo en un anuncio de Google Display, o simplemente alguien le llama por teléfono. El teléfono, ese gran desconocido que, según McKinsey, cierra el 75%. Eh, hay que tenerlo en cuenta. LinkedIn no es un solo canal. El marketing hoy, el branding y el posicionamiento es multicanal, pero LinkedIn tiene esa gran virtud de ser la única red social profesional eh, que falla más que una escopeta de feria muchas veces y también hay que saber cómo funciona para usarla bien. Quiero decir que, bueno, tú te puedes sacar el carnet de coche, pero no pretendas ganar un rally, aunque lleves el mismo coche que Carlos Said. Para eso se llama experiencia. Mi consejo es que primero se haga un plan, no se esté tientas, teniendo en cuenta siempre quién es nuestro cliente, que pueden ser tres o cuatro tipos de clientes y ponerse sus zapatos y pensar cómo quiere posicionarnos él porque como hace un rato decía no somos nosotros que nos queremos posicionar sino que nos posiciona el cliente cómo nos posiciona el cliente eso se tiene que trabajar no se tiene que dejar a libre albedrío ni mucho menos a la improvisación una pregunta que me pregunta Orioles, ¿qué pienso de las publicaciones promocionadas pagando? ¿Son interesantes para ciertas publicaciones relevantes? En general, es una excelente pregunta. En general, tanto los mensajes que se envían pagados como las publicaciones pagadas, eh, a la gente dice que son caras. No es caro. O sea, en, en B2B un cliente es más barato que en B2C. Hoy, en una campaña que hacemos del curso de LinkedIn que, que, que hacemos en, en B2B Pro, Podéis verlo en b2bpro.club, ahí veréis el, el, el webinar y el curso. Me decía que el coste por, por lead nos está saliendo a 3 euros. Está bien, es un curso de marketing. No estoy vendiendo una central nuclear, obviamente es más fácil. En LinkedIn posiblemente sea 60 euros. Hay diferentes tipos de campaña, Oriol, esa es la pregunta. En mi opinión no suelen funcionar muy bien, pero también me he llevado gratos, gratas, grata información, gratas eh, bueno, mm, sorpresas. En la última, la última, la penúltima vez que hicimos una campaña no hace mucho, eh, sacamos seis leads de valor, de directivos de empresas. ¿Qué sucede? Que el cómo no es importante, es el qué. ¿Qué vamos a promocionar? Eh, si queremos hacer awareness, que se den cuenta de nuestro producto o nuestro servicio, tendremos que hacerlo de alguna manera que llame la atención. Pagándose es feliz. Las redes están pensando, están pensadas para que, si no pagas, te ve poca gente. Si pagas, te ve todo el mundo. ¿Pero qué publicamos? En este caso, publicábamos un interesante documento muy potente sobre tendencias. Nada de obviedades. Dos y dos son cuatro, la gente aplaudiendo. No. Un documento muy importante. Si tú analizas quién es tu buyer persona, qué es lo que quiere exactamente, por qué pagaría y tú se lo vas a dar gratis, es muy probable que ese, esa campaña tenga muchos inputs de Rellenar el documento para recibirlo, o que lo reciba en el PDF, lo lea y te vea a ti como un referente, o mil maneras. Entonces, para mí, la respuesta a eso, las publicaciones promocionales, eh, siempre saldrá la palabra publicidad, no podemos evitarlo. La mente del consumidor funciona así, según neuromarketing. Nuestra mente ve tres cosas. Una de ellas es una oferta irresistible. O sea, no queremos un Apple, pero vemos un Apple 14 al 50%. Porque si yo os pregunto a vosotros, los que estáis en directo y los que estáis luego en diferido, si os preguntara un anuncio que habéis visto en el mundo, en el país, en la vanguardia, en el periódico, en el Clarín, seguramente os tenéis que quedar pensando y decir, ¿qué he visto hoy? Y no es que no os hayan impactado, es que vuestro cerebro, la parte consciente, hace de tope, porque si no estaríamos todos chalaos de ver 30.000 impactos. ¿Qué ve nuestro cerebro? Y ahí respondo a la pregunta. Primero, algo que es una oferta resistible, que en el caso de B2B, hombre, yo no veo centrales nucleares 2x1. Yo. O soy abogado y hoy 3x2, tampoco. Pero bueno, puede haber una oferta resistible, no digo que no. La segunda cosa que vemos habitualmente, y ahí radica también el posicionamiento en LinkedIn, es eh, una marca habitual. Quiero decir que si nos. Y esto está, esto realmente es así, neurológicamente, las células simpáticas y parasimpáticas. Si yo llevara barba, vería gente con barba por todo el mundo. Si tengo una perra salchicha como la que habéis visto, pues veo perros salchichas por todo. No sé por qué, pero veo perros salchichas por todo. Entonces, esto está probado, son células simpáticas y parasimpáticas. Podéis ponerlo en Google y veréis de qué va el tema. Entonces, nuestra marca habitual la vemos. Si yo me afeito con Gillette, veré un anuncio en el Clarín, en el país, o en el mundo, en la vanguardia, que, Gillette, ah, pues mira, Gillette, o si me... Y la tercera cosa que ve el cerebro conscientemente, y dije, oye, esto lo dejo entrar, es algo que necesitamos. Si yo tengo frío, ahora mismo estoy helado y estoy viendo alguno de los medios que acabo de decir, o en YouTube o tal, y veo un anuncio de, de, de, de un abrigo, lo veré, porque mi cerebro está pidiendo eso. Entonces, las publicaciones promocionales, y cerrando esta pregunta, funcionan dependiendo mucho del qué. Cuanto más se acerque el qué a la pupa más pupa de nuestro cliente teniendo en cuenta estas tres cosas de neuromarketing, más resultado obtendremos. En cualquier caso, habremos impactado. Yo recuerdo una campaña de Savills, concretamente. Yo no sabía lo que era Savills y en LinkedIn. Y la verdad es que se gastaron un pastizal. Yo creo que les hicieron clientes del mes. Claro, yo no sabía que era Savills y por todo veía Sabils. Y era una campaña que tenías que pensar mucho, ¿no? Veías una tía que sí, que ponía Sabils. A mí esa campaña no me llegó. Luego, a posteriori me enteré que era una empresa inmobiliaria, me parece. A día de hoy todavía no sé lo que es. ¿Por qué la gente habla de manera críptica? De manera críptica puede hablar LinkedIn, just do it, Coca-Cola, la chispa de la vida, el resto de los mortales. Tenemos que intentar comunicar sin educar, porque si tenemos que educar a la gente nos costará un pastizal y medio. Y es muy probable que muchas marcas hagan publicidad de branding porque tienen otros objetivos. Los stakeholders, los players de mercado, llamar, hacer pecho porque va a haber una inversión o una reinversión, quiero que me vean, no quiero vender. Entonces, al final las explicaciones promocionales, si el qué es bueno y el targeting también está bien hecho, pueden funcionar, por supuesto. Como mínimo, nos van a ver nuestros compradores ideales, teniendo en cuenta que muchos de ellos, pues, ni están ni se les espera muchas veces, pero quizás a veces sí. En este caso, yo me voy a basar en las palabras para mí del primer marketer de la historia moderna, que es Barnum, el creador del circo moderno, que en 1854 dijo aquello de... Eh, sin promoción, algo maravilloso sucede. Nada. Eh, gracias por tu pregunta, Oriol. Nos vemos. Gracias por las palabras y por tus preguntas. Pues eso, hemos intentado responder en este webinar en directo, que quedará grabado, por supuesto, en todos los perfiles donde se está emitiendo ahora mismo: YouTube, LinkedIn y TikTok, si no recuerdo mal. Hola. Hemos intentado responder a esa pregunta. Cómo posicionar una empresa, una marca en LinkedIn. Ahora bien, para más información podéis perfectamente a, a tenéis si queréis os queréis posicionar, pues eh, pues hacer preguntas en b2bpro.es o en puntocom y agendáis y tranquilamente pues yo o alguien de mi equipo os atenderá y os solventará esas dudas de cómo hacer marketing y ventas B2B en un mundo tan cambiante como hoy, cuando lo más importante sigue siendo lo de siempre. La base y el qué. El cómo, bueno, hoy jugaremos a cómo se usa la inteligencia artificial, mañana haremos una cosa, aprenderemos las herramientas sencillitas, que eso está chupado. Pero si usamos bien las herramientas y nuestro qué está equivocado, ni pagando, posiblemente. Nos vemos, si quieres bájate el webinar entero de nb2bpro.club. En y ahí... Te doy más información. Si tenéis alguna pregunta más, en este directo son las 20.03 de este directo. Que se hace además eh, con perra incluida, anti-avatar. Y por supuesto, para generar más clickbait, esta hermosura de perrita nos va a ayudar a, a subir el vídeo. Lo cual no me interesa. No me sigáis, por favor. Si queréis información, en B2Bpro.club. Bromas aparte. Eh, gracias por estar todos los que habéis estado en este directo. Los que habéis preguntado todavía más. Y a vuestra disposición en juanjomengual.com o en b2bpro.es. Espero que este breve, pero espero que también haya sido intenso, os haya ayudado a entender que con LinkedIn, nosotros nos pasa cada día, con leads y visión, etcétera, etcétera, se puede hacer negocio y mucho posicionamiento. ¿Alguna pregunta más? Pues, eh, Patricia. Gracias por tus palabras y gracias a ti por, por estar en este directo. Eh, pues nada, espero que os haya gustado y que, y, que, y que toda la información que os he dado la podáis aplicar para vuestro, vuestro bien y vuestro pro. Gracias Patricia, Oriol, Tere, todos los que habéis estado en directo. Nos vemos en un próximo directo. Seguramente hablaré próximamente la semana que viene sobre cómo fidelizar clientes. ¿Por qué? Porque si se usan bien los clientes actuales, es lo mejor porque no tienes que explicarle qué posición tienes tú de mercado ya te conocen y lo ideal es crecer con ellos cómo lo veremos la semana que viene yo usa, usamos nosotros active campaña otro tipo de automatismos y de, y de detección de ip de intereses pero es bastante interesante de hecho me estoy planteando hacer un curso sobre ello porque tiene bastante recorrido. En cualquier caso, sea de donde sea que escuchas este directo, a esta hora intempestiva para España. En el resto de América es una hora también ciertamente intempestiva porque se está comiendo siete horas menos. Un saludo a México, Colombia, Argentina y sur de Estados Unidos y también, por supuesto, a, todas, a toda España. Un abrazo a todos, sed felices, postead cosas que realmente cuando vayáis a postear os preguntéis ¿esto le importa un carajo a mi comprador? Sí, postearlo. No, es una obviedad insulsa de Markelerders, que yo digo que son lerdos de marketing que solamente publican mediocridades, que los, los que quieren y tienen ocio porque no tienen trabajo ni beneficio les aplauden, ese no es el criterio que hay que seguir la gente que tenemos una empresa y queremos vender a otras empresas como profesionales. Dicho esto, me despido no sin antes que lo haga esta señorita que creo que quiere algo más que es salir por ahí y no de marcha precisamente. Un saludo a todos y a todas y hasta siempre. Nos vemos en el próximo. Chao.